Soñar con Dios, tiempo para soñar, la audacia de lo improbable. Cuando Padre Pepe me invitó a, a dar eh, esta charla, eh, una de las cosas que, bueno, platicamos un poco de, del tema, ¿verdad?, y entonces, son dos palabras que, que realmente me captó la atención. Esa, esa palabra de soñar, de sueño. Eh, y entonces, la otra palabra que utilizamos mucho era audacia. Anoche hablamos de, de eh, los sueños de Dios para nosotros. Pero hoy quiero hablar de cómo responde, respondamos a, eso, a esa llamada, a esa, esos sueños de Dios. Entonces, las dos palabras que vienen a la mente son sueño y audacia. Eh, pero ahora mismo, cuando estábamos hablando, es pirulo, yo creo que fue pirulo que mencionó eh, los, ¿cómo se dice?, los acrobats, ¿verdad?, acrobato. de Cirque eh, du Soleil, acrobato. acrobato. Pues, ellos tienen que tomar riesgos y yo creo que eso es lo que para mí significa esa palabra audacia, ¿verdad?, las personas que quieren probar cosas nuevas y entonces, eh, pues viene a la mente, para mí, inmediatamente tres personas en la Biblia, en, la, en el Evangelio. Primero, María, que, tiene, que recibe ese sueño de Dios eh, para encarnar su hijo, ¿verdad? Tener una, una mujer para eh, participar en ese sueño para la humanidad. Y entonces, José... ¿verdad? que también en su sueño eh, recibe esa invitación de Dios y los dos contestan, responden con sí. Pero entonces pensé, pero hay otra persona en el Evangelio que no inmediatamente contesta sí, el joven Rico. Él viene a, a Jesús con la pregunta, ¿cómo yo puedo... Eh, Tener la vida eterna, ¿verdad? Y entonces Jesús di, eh, le dice eh, eh, seguir los mandamientos, amar a, a, a Dios eh, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Y entonces, eh, y con, eh, tam, también amar al prójimo. Y el joven rico dice, yo hice todas esas cosas, yo estoy preparada. Entonces, él dice, muy bien, Jesús dice, muy bien, ahora vende todo lo que tiene y entregar todo eso a los pobres. Y el joven rico no puede contestar sí al sueño de Dios en ese momento. Eh, entonces, yo pensé, pues mira, eh, No es solamente que recibimos esa invitación de Dios, pero también nos toca a nosotros a contestarle, a realmente tener la audacia o la falta de miedo o la, la valentía eh, para tirarnos, para decir que sí, eh, que no es fácil. Eh, como sabemos. Eh, mis, mi, mi testimonio va en esa dirección de, de mirando atrás en mi vida, ¿verdad? Eh, yo he seguido este retiro eh, muy de cerca porque yo veo en este retiro como un reflejo de mi propia vida. Eh, yo nací rápidamente, nací en una familia, crecí en una familia en la iglesia luterana. Yo soy conversa a la iglesia católica. Y en mi familia eh, era prohibido ser parte de la iglesia católica. Sí, bien tradicional, protestante, ¿no? Entonces, pero siempre, por alguna razón, que Dios sabe, sentí esa, ese deseo de ser parte de la iglesia católica. Entonces, pues fue un sueño frustrado en ese sentido porque nunca pude en este momento ser parte de, de la iglesia. Fui a la universidad y en la universidad, pues, cambió un poco eh, mi, mis sueños, que como todo el mundo ha tenido una experiencia con, con ellos mismos, con ustedes mismos, o de, de alguien que conocen, que van a la universidad. Y entonces el enfoque cambia, ¿verdad? Y entonces, en mi caso, creció una herida bien fuerte, bien profunda, porque mientras estaba en la universidad, mi mamá eh, tenía cáncer. Fue diagnosticada con cáncer y entonces eh, de allí pues comencé con un enojo eh, bien grande hacia el Señor. Eh, no entendí por qué ella tenía que pasar eh, una prueba tan grande que Finalmente, terminó en su muerte. Eh, y yo, en el proceso, abandoné el sueño de Dios para mí. Que en ese momento, entendía que el Señor quería que yo sea una persona eh, entregada a, a sus sueños, a, a los sueños de Dios, ¿verdad? Para servirle y todo. Y entonces, entonces, con toda la presión de la universidad, del mundo, ¿verdad?, de la universidad, cambié bastante mi enfoque y dejé atrás los sueños de Dios a propósito, porque para mí, eh, yo estaba bien enojada con Dios y en vez de ir a la iglesia, en vez de, de hacer eh, mi vida para el Señor, yo comencé de hacer lo que muchas personas hacen en la universidad, estudiando. Yo quería ser autosuficiente. Yo quería eh, fiestar y estudiar a la vez, que no es malo, ¿verdad? Pero o sea, hay límites. Eh, también eh, yo decidí que yo no iba a ir a la iglesia más. Y entonces, poco a poco, comencé de no dejar atrás mi creencia en Dios. Yo siempre tenía esa creencia, pero como en un ataque a Dios. Yo, cuando yo encontré una persona cristiana, yo le ataqué. Yo le dije, ¿Tú, tú eres, de verdad, tú eres creyente en Dios. Pero, ¿cómo puede ser? Ese Dios tan malo, ese Dios que permite que el mundo sufre, que hay de, tantas personas que sufren la enfermedad, la pobreza y todo eso, y ese Dios permite eso. Y, y tú crees en ese Dios, ¿verdad? Y entonces yo muchas veces... Eh, no solamente atacando a la persona, pero atacando a Dios, ¿verdad? En mi dolor, en mi herida. Me casé eh, cuando yo tenía 24 años y aún no creyente. Me casé en, en una iglesia chiquita que no era, yo no era miembro de esa, esa iglesia, era simplemente que mi mamá quería que yo me casara en la iglesia, en una iglesia, lo que sea. Eh, me casé con una persona que también era, eh, bueno, él era ateo. Él me dijo, no creo en Dios. Así que entré en un momento de mi vida en que los sueños de Dios para mí, yo los puse lejos. Yo no quería esos sueños. Yo sabía lo que yo quería. Yo quería una carrera. Yo quería eh, dinero, fama. Yo, fui a la, a, yo, yo tenía esta perspectiva que iba a hacer el doctorado y yo iba a ser una profesora famosa e iba, eh, iba a, a escribir muchos libros y, y entonces en este proceso eh, de esos años que eran 20 años que yo pasé en ese matrimonio que no era terrible, terrible, terrible pero era un matrimonio no pasado en el amor de Dios, era un matrimonio que realmente perdió su propósito a través de los sueños. Eh, no tuvimos hijos porque eh, el, el, los, las prioridades eran otras, eh, el dinero, el honor, la fama, el, la carrera, en la universidad y todo, reconocimiento, competencia con otras personas. Y entonces eh, mi mundo siguió así con muchos años, 20 años, un poquito más de 20 años, hasta que un día... Eh, entré en una crisis, una crisis de salud, una crisis de mi matrimonio, una crisis de, de yo tenía un problema con la, la bebida de alcohol. Entonces, yo recuerdo que un día se fue mi esposo de la casa y me encontré borracha en el piso y pensé, ¿qué estoy haciendo con mi vida? En todo este tiempo yo estaba en una búsqueda, porque en este momento de mi vida también yo estaba meditando, tratando de encontrar un poquito de paz. Yo estaba leyendo mucho del budismo. Eh, yo me hice budista eh, con un grupo de personas en Boston. Yo estaba buscando pero no estaba buscando a Dios. No, yo conscientemente no estaba buscando a Dios. Y escogí el budismo precisamente porque el budismo no tiene un Dios Padre como tiene el cristianismo. Y no quería ese, ese bagaje, ¿verdad? Entonces, en este periodo de crisis, en mis meditaciones, llegó a mí la Virgen en, mis, en mi corazón, en mis pensamientos. Ustedes, si ustedes no saben de la meditación budista, es borrar de la mente todo lo que pueda para dejar la mente eh, eh, como vacía, ¿verdad? vacía y entonces para buscar la iluminación. Bueno, en ese, en ese tiempo de tratar de eliminar los pensamientos en mi mente, llegó la Virgen a mi mente y mi corazón. No me dijo nada. Era simplemente su presencia, su, su amor su deseo de llegar a mí, porque sabía que ella era importante para mí eh, durante mi vida. Eh, siempre yo andaba con el rosario de mi abuela. Eh, él no, no sabía cómo rezar el rosario, pero para mí era un recuerdo de mi abuela. Pero nada más. Pero entonces, un día yo estaba bastante deprimida y en la meditación eh, la Madre me llevó a, a visitar diferentes eh, iglesias en San Juan. Me fui de la casa para el viejo San Juan y, fue, y fui de iglesia a iglesia católica para sentarme ahí, escuchar el silencio, estar con ella. Y en ese proceso me llevó la, la, la Virgen a una iglesia, la iglesia de San Francisco de Asís, en Viejo San Juan, y había, había una, una, un crucifijo bien grande, bien lindo. Y allí el Señor tocó mi corazón y allí me di cuenta de que Él me quería. No era una cosa de como San Pablo o algo así, ¿verdad? Pero era bien tranquilo, bien calma, un sentido de seguridad de que sí, si es, esto es lo que yo quiero. Entonces, comenzó como una conversión y yo comencé de mirar o dejar de entrar mi corazón más, más frecuentemente, Jesús. Entonces, no resistía como antes. Y, y en ese momento, no sabía cómo orar, yo recuerdo que yo simplemente, yo estaba a rodilla a él y yo le dije, yo no sé cómo hablar a ti, no sé qué decirte, yo no sé qué hacer, Y no, no había ningún tipo de culpa, no sentía culpa ni nada. Era simplemente una, un anhelo, como un deseo bien fuerte. Y me di cuenta de que yo estaba viviendo una vida donde yo era el centro. Yo me puse al centro de mi vida. Y por eso, yo estaba viviendo algo tan vacío, una vida tan vacía. De hecho, yo, yo quería... Yo encontré un, una descripción que es una... una descripción de, de la, del ejercicio de, de meditar el infierno en los eh, ejercicios espirituales. Es una traducción por un sacerdote que se llamaba David Fleming y describe muy bien mi vida en ese momento. La angustia de enfrentarme a una cruz en la que no hay nadie, el vuelco en un mundo que no tiene ningún Dios, el vacío total de una vida sin sentido, un entorno en que el odio y el egoísmo son omnipresentes, una muerte en vida. Eso fue mi vida cuando Jesús me encontró. Y no quiero decir que cuando yo, bueno, cuando salí de la, de la iglesia, yo fui a mi carro, y yo estaba guiando en mi carro y de repente entró en mi corazón el deseo tan fuerte de unirme a la iglesia católica. Y miré y yo pensé, mis padres ya no están vivos, no pueden decirme nada. Mi esposo ya se fue. <ríe> Entonces no había eh, ningún... Ninguna razón para no seguir al Señor. Solamente era mi decisión. Él puso todo eso en mi corazón. Y entonces era un riesgo. Yo quería esa audacia, ¿verdad? Y el Señor me ayudó el Señor me llevó por la mano, ¿verdad?, a su lado. Y yo solamente quiero decirles que a partir de, de ese tiempo, el Señor me ha dado tantas invitaciones a tantas cosas bonitas no quiero decir, como mencionaron al principio, ¿verdad? Del therapeutic Christianity, ¿verdad? Que todo mejoró, todo se resolvió. No, no. Yo vivo sola. Económicamente. <ríe> yo, yo, yo no soy de la clase media, clase alta donde yo estaba antes no estaba trabajando en la universidad, no tenía la carrera que yo eh, soñaba, mi, yo que era parte de mi sueño, no estaba soñando mis sueños, yo estaba soñando los sueños de Dios. Y eso me dio alegría, me dio confianza, me dio salud, eh, no físico necesariamente, pero salud del alma, ¿verdad? Eh, así que no puedo decir que todo es perfecto, porque no lo es, pero sí tengo el Señor a mi lado, tengo bien claro lo que son sus invitaciones, sus sueños para mí. Eh, solamente pido a Él que puedo seguirle, ¿verdad? Y, y pedirle, eh, pues, esa, esa audacia, ¿verdad? Entonces, pues, eh, cuando, cuando pienso en esto, pues viene a la mente una oración eh, de los ejercicios espirituales eh, de, del Rey Eterno. El Rey Temporal, el Rey Eternal. Y yo quiero rezar esa oración hoy, ahora, porque es como expresa realmente como, como siempre. Yo creo que ustedes lo tienen frente en la pantalla, ¿verdad? Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Amén. Gracias por escucharme. Y podría ser también pues ir pensando para nosotros qué habrá en nuestra vida no de, de cosas que podrán parecer improbables yo creo que no siempre estamos en posiciones de tomar estas grandes decisiones no eh, pero a veces hay cosas improbables que son del día a día como hacer una llamada a una persona que tenemos mucho tiempo sin llamar el el crear espacios en medio de un día que parece que nunca hay tiempo. Parece improbable poder sacar un tiempo. Eh, el... Pues el intentar algo distinto, algo tan sencillo como... buscar la libertad para salir a caminar. Yo lo encuentro tan difícil. Estando, me puedo quedar todo el día en la computadora y pasar... Eh, horas viendo algo de Netflix cuando digo, no me siento mejor cuando lo veo. <risa> y me haré también salir a caminar de vez en cuando. ¿no? Y esa libertad que a veces parece improbable, pues buscarla también las pequeñas cosas, eh, como en las grandes cuando venga. ¿no?